Y es que sigo sin entender porque hay un solo día dedicado a la mujer el día de la mujer debería ser todos los días del año No sé quién fue el genio El genio que se inventó eso de el sexo débil El sexo débil y ella me dijo en su idioma, Madre Universo. ¿Cómo? Sí. Conocí culturas donde Universo, Sol, Dios, estaban en femenino. Shakti, Kali, Venus. ¿Y si todo el mundo está al revés? Mujeres, forma humana de la energía femenina del universo. Mujeres. Seres maravillosos que cuidan, acogen, abrazan, unen, reciben, toleran, alimentan, proveen, nutren, que son fuente. Tal vez por eso es madre tierra y no padre tierra. En mi viaje vi más mujeres viajando solas que hombres viajando solos. Cuando pienso en las palabras fuerte, Valiente, pienso en mujer. Sin mujeres no habría historia, motivos, origen ni rumbo, pero tal vez sí habría un final. Son emprendedoras, caminantes, guías, enseñan, iluminan, amaneceres de lunas de fuego. Y si la fuerza de la mujer es inmedible porque va más allá del cuerpo, son el espíritu, el movimiento, el gozo, presencia, la unión. Tal vez su poder proviene de su suavidad, colores, resistencia, armonía. Unas cultivan la tierra, otras juegan, construyen. Mágicas, místicas. Tal vez por eso. Fuerza, lucha, gloria, victoria, victoria. energía, valentía. Perseverancia, libertad, están en femenino. Con amor y gratitud a todas las mujeres que me han acompañado en este planeta. Bendita sean. So Nija Nialima Nissim Yonida, May Nelito with Luba Tayamia Tama Pionading a pipa Yayam singing a canda Tilimla Tin Loda Tilui Niama, so so